La senadora Garrido. gracias, presidente. Eh, bien, empecemos por, por lo importante. Resulta bastante desolador que la primera propuesta legislativa que se trae en esta, a esta Cámara y en esta legislatura sobre vivienda, eh, después, además de haber sufrido una crisis económica y inmobiliaria brutal, se haga para poner el foco en aquellas personas y en aquellas familias más Vulnerables, familias que han sufrido las consecuencias de la crisis, que en su mayoría han visto insatisfecho su derecho a una vivienda digna por la inacción o por la dejadez del Gobierno y de la mayoría que le sustenta. Y ahora, otra vez, esos mismos grupos parlamentarios, partidos políticos, gobernantes, les vuelven a fallar. En relación concreta al texto, a la proposición de ley, llama la atención que existe una total incoherencia entre el preámbulo, lo que se plantea en el preámbulo de la ley y en el articulado. En el preámbulo se reconoce la situación de vulnerabilidad económica y exclusión residencial de miles de familias que sufren una realidad muy cruda, que es la de los desahucios. Por otro, también se recoge la existencia de lo que llaman la ocupación ilegal premeditada, donde las mafias organizadas se aprovechan de las personas más vulnerables. Bien, si luego pasamos al articulado, no encontramos nada de esto, no se responde a ninguna de estas situaciones, ni se ataja la delincuencia de las mafias, ni tampoco se tiene en cuenta para nada la situación de las familias de desahuciadas, la situación de falta de recursos y la posibilidad de que se queden en la calle. Lo que esta norma plantea es un proceso sumarísimo donde realmente se salta algunos de los principios y los derechos constitucionales más importantes, entre ellos el artículo 24 de la Constitución que se refiere a la tutela judicial efectiva. Nosotros, nuestro grupo, entiende perfectamente la situación del propietario que ve ocupada su vivienda pero para respetar el derecho de propiedad no tenemos que vulnerar otros derechos como el derecho a una vivienda digna. Debemos, debemos, recuperar y estamos de acuerdo con recuperar esa vivienda, pero no de cualquier manera, no a costa de vulnerar otros derechos constitucionales de igual rango y de igual importancia. Bien, lo que se pretende con nuestras enmiendas es paliar este despropósito. Tratan de eh, articular el respeto del derecho a la propiedad y de los propietarios con el respeto a, y la protección que brinda el artículo 47, de el derecho a una vivienda digna, el respeto a la dignidad de las personas recogido también en el artículo 10 de la Constitución, el artículo 39 de la Constitución que recoge la protección de la familia, el derecho a la vida y a la integridad física que recoge el artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación integrada de todos estos derechos para poder hacer una norma que encaje en nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, las enmiendas que hemos presentado lo que hacen, lo que hacen es establecer unas mínimas garantías judiciales para cumplir con el artículo 24 de la Constitución y, por otro lado, garantizar no establecer un protocolo que sirve para muy poco, sino que garantizar que las personas que están ocupando una vivienda, una vivienda y en su mayoría lo han hecho por necesidad, tener en cuenta esa situación y garantizarles, vuelvo a repetir, el derecho y el acceso a una vivienda digna. Porque si no lo hacemos así si no lo hacemos así, estaremos incumpliendo la Constitución y muchos de los tratados internacionales que ha firmado el Estado español. Si seguimos si seguimos y rechazamos las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario, estaremos fuera de la legalidad. Así lo han reconocido los tribunales internacionales y también lo están haciendo muchos jueces y muchos tribunales de la judicatura ordinaria. Gracias.